para mí es un bien común, donde todos deberían tener acceso de la mejor manera posible. Entonces, no solamente nos conectamos a Internet, sino que de alguna manera somos Internet. Y no somos datos, sino somos personas. Muchas veces es confundida con plataformas propietarias de redes sociales. Eso significa también una alienación muy grande sobre nuestros propios datos, nuestra propia privacidad. Nos están vendiendo a todos para hacer mercancías. Creo que Internet no es necesariamente la, la infraestructura que nosotros pensamos muchas veces, como los cabos submarinos, las fibras ópticas que grandes empresas instalan por el mundo entero. Internet eh, son personas que cambian informaciones. Una herramienta que nos permite producir cultura, no solamente consumirla. Nosotros estamos intentando cuestionar cómo cambiar informaciones de un reto más humano, más comunitario de construir nuestro pedacito de internet. ¿Qué es internet, Ameli? Es cuando no funciona algo, te no funciona. ¿Y cómo hacemos para que para que empiece a funcionar? No sé, con un cable. Una red comunitaria es una red que está gestionada por la misma comunidad. Con todo lo que eso significa, ¿no? con eh, el tiempo que toman las decisiones, el tipo de decisiones que se toman. Una comunidad que se junta para resolver ese, esa problemática. La problemática sea de, de conectarse entre ellos, conectarse con internet, eh, volcar contenido sobre esa red. Poner informaciones de ahí. Abastecer de contenido sobre nuestra cultura, sobre nuestro, nuestras, nuestras costumbres, eh, como nuestros vizinhos hacen cosas, como de desarrollamos problemas do día a día, como construimos casas, como hacemos, todo lo que hacemos. Podemos compartir eso con nuestros vizinhos y siempre eh, recordar quem somos. Bueno, entonces. Uh, ¿Cuál fue la pregunta? <risas> Estamos en Argentina, Buenos Aires, en la primera cumbre de Latinoamérica de redes comunitarias. Es una iniciativa muy importante para el desarrollo continental, sobre todo de Latinoamérica de iniciativas que quieren conectar a sí mismos. Nos encontramos gente de redes comunitarias, tanto de Brasil, de Ecuador, de Colombia, de Nicaragua, México, y de diferentes lugares de Argentina de Ecuador, también, de Río Colombia, Cuarto, de Nono, de acá, de, de Parabachasca, y de Buenos Aires también. Fue un encuentro donde nos enriquecimos en la diversidad, y en entender que eso, que el otro es diferente, y que las herramientas, que podemos desarrollar tecnológicas tienen que tener ante todo esa visión de poder ser versátiles, que se puedan modificar para que cada comunidad, cada, cada red comunitaria la pueda ir amoldando a sus necesidades. Ser reconocido en la idea de, de redes comunitarias tiene que ver con ese avance que queremos tener en la apropiación soberana de tecnologías. Me parece que la cumbre hacía falta Hacía falta juntando a toda la gente de, la, de las redes libres Para saber en qué etapa de la evolución estábamos a Manejar esto del estado del arte en este momento de, de la tecnología de las redes libres Me parece un éxito total Desarrollar un documento en conjunto Que lleve una voz colectiva de nuestras necesidades, las necesidades de las redes comunitarias y en diferentes aspectos, en diferentes áreas tanto como es financiamiento, como es regulación como es articulación entre nosotros que queremos líneas de financiamiento que que lleven a la cooperación eh, y no a la competencia tiene que ver con una idiosincrasia propia en la que pensamos este mundo posible y ese documento tiene el fin de poder comunicar hacia afuera lo que somos, eso, qué son las redes comunitarias, lo que queremos y lo que les pedimos a los, a los gobiernos en cuanto a regulación, a las ONG globales y a la cooperación internacional en cuanto a financiamiento. Eh, y por otro lado hay discusiones, discusiones eh, muy, muy interesantes sobre estos temas que no se dan en ningún otro lado si no estás acá. E estar aqui, conhecer essas pessoas, aprender muitas coisas, muitas, muitas, muitas coisas diferentes, coisas que tenho tentado entender há anos e, e com 15, 20 minutos de, de cair daí com uma outra pessoa, muitas coisas vão florescendo, aparecendo, soluções, desarrollos de coisas, ideias de como fazer isso. Isto não é um trabalho, uma, uma, uma coisa como um, um dever para mim. Esto es mi vida, he vivido esto há años y creo mucho en é Es una cosa que acredito mucho con todas mis fuerzas. Y conocer personas de toda América Latina que también viven esto, como que compartir una misma vida. Me pone a pensar en el futuro. Creo que en 10 años un día voy a hablar para los jóvenes que estive ahí hoy. Estamos haciendo las bases para un futuro, ¿no? Ese creo que es el resultado de la cumbre, haber podido juntar todos estos este, esfuerzos y estos corazones que laten bastante parecidos y o sea, tocan la misma nota. Hemos nacido de, desde otro lado, ¿no? hemos insertado la, la tecnología desde otro punto de vista, desde el punto de vista más humano, que es donde me, me pliego totalmente.